Me río, me río. Bueno, ¿os acordáis de mi lesión? Pues ya la tenemos fuera, colegas, ya la tenemos fuera. Prácticamente al 99% seguro que la tenemos fuera. Hombre, siempre te puede dar un una memoria, ¿no? Decir, hostia, tienes algo, pero al principio el 99% seguro de que no la tenemos ya. La lesión del calcáneo, ¿te del calcáneo? ¿Sabéis dónde la arreglé? La arreglé en varios tramos, pero uno, donde la estuve arreglando fue en esta bajada. Bajando a 22 por hora, algo así, en asfalto, rompiendo. Yo rompí la semana antes de la carrera, antes de las Sims. Yo rompí, que hice clic, y vi que rompí el tendón de nuevo, el callo, digamos. ¿eh? No es que rompas, es decir, rompes lo mal soldado. ¿Eh? Lo que está mal soldado lo rompes Nadie entienda que rompes de primera vez No, no, tú rompes en un entreno De hecho era un entreno a récord, que lo conseguí sacar el récord Pero, pero bueno, en algún momento pues se dio Y se fisuró lo que sea el tendón, ¿vale? El veterinario, sí Digo, el fisio me dijo eso, que era el tendón Que bueno, pues que habría petado un poco, ¿no? Vale, que siguiera entrenando Yo no entrené todo lo que tenía que entrenar, hice un poco más de reposo eso hace cinco meses y medio, ya más o menos. Y hice demasiado reposo y el tendón soldó mal. O la, la digamos, la costura, pues no quedó bien, quedó corta. ¿eh? Yo entiendo que quedó corta en distancia. Y luego he estado durante cinco meses dándola, estirándola, a base de entrenamientos cada vez con más intensidad, cada vez con más intensidad, más velocidad, en bajada, sobre todo, forzando subidas tanto, subir de meter pie ¡buah! fuerte... ...en tracción... ...para que estirara toda la fascia... ¿eh? ...y tirando del tendón, claro... Eh, ...bueno, el caso... ...que un día... ...antes de... ...me río porque es que es la mala suerte... Eh, ...antes de sin ...la semana antes... ...de la sin ...me verdad que me faltaban... ...hostia, que no me conocía. ...la semana anterior la misma... ...creo que era una... ...me quedaba en seis días o siete para sin sin. ...no lo sé... ...bueno... El caso que rompí, el callo, digo, hostia, ya está, esta es la mía noté que fisuró y que crack, que rompió, que se separó hizo a lo mejor, pues lo que decimos, una rotura a 2-3 milímetros, lo que sea de la fibra, y digo, esta es la mía tenemos insins, digo, pero me da igual, aunque ya he reventado sin insins digo, yo tengo que ahora soldar bien, ahora no podemos soldar mal hola Así que, a darle caño. Entonces, toda la semana de la sin si la anterior, si no me equivoco, estuve metiéndola en unos cañeros, 20 kilómetros, pero fuertes, de velocidad. Me decastó un poquito para sin sin, que tampoco me salió tan mal, me salió como el año pasado, pero mejor, en realidad, porque había alguna cosa adicional. Pero, pero lo bueno es que, en cuanto rompí, digo, venga, entrena como un loco, como un cabrón aquí, digo que cuando suelde, suelde con distancia y suelte con trabajo fuerte, con trabajo de intensidad porque como te suelde en reposo ya la hemos liado otra vez así que digo, venga y entonces estuve haciendo pues hasta el día antes de la carrera, el día antes de la carrera, pues hice 10 kilómetros fuertes que lo veréis por ahí bueno, fuertes, relativamente fuertes no eran fuertes del todo, pero 10 kilómetros, 5, 5 y poco, me parece el kilómetro, con algo de montaña por aquí, y, y fui un poquito cansado, para pero lo bueno, y es que ya he solucionado la lesión. Prefiero, como digo, que no me salga bien una carrera, pero solucionar una lesión que me ha tenido 5 meses, digamos, no dejándome correr en condiciones. Y ahora ya prácticamente, como digo, al 99% casi es seguro que estamos bien. Ahora ya tenemos más fuerza en subida, porque empujamos para subimos con los dos pies antes solo lo subíamos con el izquierdo el derecho no nos dábamos cuenta pero no le metíamos toda la fuerza así que fantástico luego a partir de que ha soldado esto y trabaja con más distancia pues indirectamente el tentón de Aquiles derecho se me ha sobrecargado pero ya lo tenemos otra vez bien eso ya lo, lo comentaba yo antes de las sin pero ya lo justito, así sí, ya fuimos bien de eso del tendón, de Aquiles en este caso, como, como efecto secundario de, de bajar más el pie al, al tener más distancia en la fascia, y no subir, o sea, no trabajar no trabajar así, sino trabajar correctamente abajo, pues el Aquiles lo estiran más. Cada vez estos cinco meses el Aquiles de fiesta menos estirado, como acortado Ya lo tenemos otra vez bien, así que es la historia ya lo dije un día en el Strava, digo algún día contaré por qué la semana <risa> antes de las Sims estaba entrando como un loco y era por eso porque tenía que solucionar el tema del tendón ya lo tenemos ya podemos correr como un jabato ya está estoy muy contento Llevo. así que venga volviendo de la ruta ya 14,65 kilómetros y bueno, nos va a salir kilómetro y medio más lento de lo normal al final, pues bueno también me he parado el baño antes kilómetro y pico más lento pero bueno, da igual el total, digamos, es peor pero en los momentos que corremos, corremos corremos rápido entonces, aunque el total no es bueno por las paradas de grabar y todo el rollo, pero... La intensidad de trabajo cuando suelto la cámara Es adecuada Con eso me conformo Ya veremos si mañana hago bici Porque ya me estoy intentando a seguir corriendo mañana Ya veremos, ya veremos